eres mi amor y de nadie más la joya más hermosa Santa Cruz de la Sierra, clima agradable y por supuesto, el mes del amor el mes de la primavera, el mes de Cochabamba, el mes de Santa Cruz y las actividades folclóricas no para ¿Cómo está Maribel? Franco, bienvenidos a todos nuestros seguidores de el programa Alegría de mi Corazón y bueno, iniciamos entonces el mes de septiembre, ya lo dijo mi colega todas las festividades que hay en este mes pero también a la vez con un poco de tristeza nosotros porque en la ciudad de Santa Cruz tiene una tristeza por los hermanos de la chiquitanía que están sufriendo de esa magnitud de incendio que ha sucedido. Pero muchas personas eh, de Bolivia y fuera de Bolivia también se van sumando para esta ayuda solidaria eh, para nuestros hermanos de la chiquitanía. Exactamente, el programa nosotros le mandamos el apoyo, la fuerza moral para todos aquellos voluntarios que ponen alma, vida y corazón para que lo que es este incendio que se está suscitando y por supuesto de a poco a poco se va eh, apagando también por el bien de todo lo que es eh, la ciudadanía más que toda la ciudad de Santa Cruz ¿no? y bueno Maribel así de esta manera nosotros avanzando y para ello para seguir avanzando Maribel vamos a agradecer a las empresas que se suman a lo que es Alegría de mi Corazón, tal es el caso Imagine, como siempre vistiendo lo mejor, ya lo sabe, el pie de pantalla aparece el número al cual puede estar en contacto también a nuestros grandes amigos de eh, Radio Móvil, Los Fraterno como siempre, el móvil de confianza ya lo saben, también en pie de pantalla aparece el número... De, eh, al cual puedes comunicarte con ellos y también aquí agradecemos María Así es, el móvil que siempre está sirviendo a todos los folcloristas de la ciudad de Santa Cruz en los eventos, en las recepciones sociales ellos están presentes junto a su logo y a todos ellos están eh, esperando eh, para hacer el servicio para todas las personas folcloristas y no folcloristas Exactamente. También vamos a mencionar a la fricacería Doña Hilda que está ubicado en el tercer anillo Santos Dumont donde se sirven riquísimos platos tradicionales de la ciudad de La Paz, como el Fricacé, Chicharrón y el Timpo. Y no te olvides, también en pie de pantalla aparece el número de WhatsApp al cual puedes estar contacto con Fricacería Doña Hilda. Bueno, mis amigos, tenemos mucho para compartir para todos ustedes, y por supuesto de esta manera te damos la cordial bienvenida. Desde Santa Cruz de la Sierra. Y no te olvides que en pie de pantalla aparece el número del WhatsApp al cual nos puedes hacer llegar tus actividades y por supuesto el equipo de Avia y a la televisión estará presente. Continúo con más Maribel. Franco, comentarles a toda la gente, a todos nuestros seguidores que ven a través de las redes sociales Que se inició, o se dio la gran entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana Donde sus devotos fueron nuestras autoridades, como los policías de tránsito Se vistieron con sus trajes, les rindieron homenaje a través de la danza En devoción a la Virgencita de Copacabana <música> Este sábado se realizó la gran entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana, la Fraternidad Fra Detrás, junto a sus pasantes 2019, el señor Carlos Salacama y la señora Marisol Terrazas junto a las fraternidades que estuvieron acompañando, encabezando los caballeros guías, las señoritas guías y también la presencia del presidente de Confobol de la Confederación Nacional de Folclore de Bolivia, el señor Mateo Calizaya, el presidente Nelson Canaviri de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen. Este recorrido se inició desde el sexto anillo rumbo al Banano Tropical donde le esperaban distintos grupos musicales en dicho local. En imágenes observamos la presencia de la fraternidad, verdaderos fanáticos, verdaderos alcapones, la señoría Ligimani, los fatales. En la entrevista también nos comentaba que estaba muy contento y feliz por el reconocimiento del presidente señor Mateo Calizaya haciendo a la institución de la morenada fraternidad fuera Detrás. Y la señora Marisol Terrazas, muy agradecida y contenta con la presencia de diferentes fraternidades que se unieron a esta gran entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana, comentaba que ya van 25 años realizando esta entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana. Gracias por estar pegadito a través de Avia y a la televisión y por supuesto el programa Alegría de mi corazón. Y cordiales saludos también para nuestros grandes compatriotas fuera de nuestra frontera. Continuamos con más Maribel. Franco, ahora nos vamos a un sector muy bonito que es folclorista de corazón, conociendo más historias en el ámbito folclórico. Queridos amigos de Alegría de Mi Corazón, sean bienvenidos a este espacio Folcloristas de Corazón. En cada programa tenemos invitados especiales y el día de hoy no es excepción, y tengo un invitado muy especial, parte de la Hermandad del Oriente como lo es el señor Jaime Mamani, muy conocido aquí en Santa Cruz. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Eh, chinita, gracias por invitarme a tu espacio, saludarle a todos los medios, a todas las eh, eh, personas que... pues eh, están siempre enlazados en este tu programa. Así es, comencemos. Eh, coméntenos cuántos años toma curso su vida en el folclore. Mucha. Eh, eh, Podría decirse pues que creo que creo que desde que nací, porque eh, mis padres eran folcloristas y creo que yo soy el único que ha llevado ese ese don que que en este momento lo llevo mis hermanos casi no son muy muy apegados al folclore, pero eh, en la familia siempre hay alguien quien este, está ah, cultivando el folclore y más que todo eh, la esencia de nuestra raíz el, la esencia este de nuestro país como es Bolivia somos ricos en cultura en el folclore, entonces creo que no debería de perderse en ningún sentido, más que todo en, en mi familia, pues soy el único que creo que va a llevar, y bueno, me persigue mi hijo, el más menor. Un folclorista toda la vida y orgulloso. Muy orgulloso de él. ¿En qué fraternidades ha dado los primeros pasos don Jaime Mamán? Bueno, aquí en Santa Cruz, este, empecé con los fanáticos, eh, recuerdo perfectamente que en... Para tener gente, para tener este, fraternos, eh, íbamos de mercado en mercado mi personas de acuerdo perfectamente desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, a veces 3 de la mañana, íbamos de mercado en mercado colando panfletos para que se pueda conseguir posibilidades y así tratar de que eh, la fraternidad de los fanáticos pueda crecer y como, como que creció de, de, de esa forma. Entonces creo que desde 1998... Eh, parto desde de esa fraternidad y bueno de ahí estuve hasta el 2000, eh, 2008 2008 pues eh, hubo ya dividimos eh, y después nací con los limanis entonces creo que de ahí empezamos hasta el 2013 donde ya yo por una enfermedad y más que todo porque creo que tenía que dar el paso a otros jóvenes baluartes, eh, pues doy, al, doy un paso al costado en el, el sistema de guías obviamente. Claro que sí, eh, dos fraternidades grandes aquí en Santa Cruz, Conarlo trabajo como usted lo dice desde el 98, ya que no ha sido fácil eh, inculcar el folclore aquí en Santa Cruz. han venido mucha gente del exterior, han puesto, han sido, quizás en La Paz han sido guías. Como le es el caso del señor Leonel, que viene de Illimán y ahora también aquí, es también parte de lo que es la Hermandad del Oriente. Y como Achachi, ¿cuántos años ya lo tenemos ya con la experiencia después de haber sido guía y ahora comandante de una morenada, también como lo es la morenada Mejillones actualmente? Eh, en fanáticos, yo creo, yo, yo empecé como Achachi. Eh, recuerdo perfectamente que el señor Cristóbal Lina, eh, fundador obviamente de esa fraternidad, eh, me bautizó con el nombre de eh, el Achachi Príncipe eh, Entonces me he quedado con, con, ese, con ese nombre, con ese apodo eh, Y bueno, actualmente lo llevo, ¿no? Entonces estuve tres años como achachi ahí en los fanáticos Posteriormente este llega, eh, bueno, empiezo a hacer pues Un poco de méritos para poder ser guía, ¿no? Yo siempre quise ser guía, entonces no fue fácil tampoco estar de guía porque eh, Había grandes personajes como, como René Diego Luna, como es mi querido compadre este, Modesto Magne Quienes eran guías también de esa fraternidad Entonces Leonel estaba ahí también, creo que juntos entramos con Leonel entonces, eh, tengo lindos recuerdos con Leonel, obviamente, porque los dos llegamos a ser guías de esa fraternidad, pero como le dije, no fue fácil darle a ser guía, eh, tuve que ser muchos méritos para poder eh, ser parte de ello, porque este, tenía que estar sí o sí en todos los lados donde se me convocaba, tenía que estar inclusive hasta en los ensayos chicos, ensayos grandes, eh, no importaba el día, entonces... Creo que me he olvidado más de la familia y me he dedicado más al folclore, entonces como guía creo que me he dado mucho, entonces eh, eso fue lo que pasó con fanáticos y ahora pues como estoy, estuve con un año con Echechi este, en, en la fraternidad, en, ¿cómo se llama? Sociedad, posteriormente estuve, di un paso... Así, repentino, por cicasica dando como... Eh, no quería quedarme sin bailar, entonces me quedé, me, me fui allá y... Claro que y, sí, como, como buen folclorista, siempre y, así extraño, así Entonces así. no quise quedarme sin bailar, el que me fui allá y bueno... Y obviamente un saludo cordial a mi amigo Leiva, que él es el la de ahí. Entonces, este ahora pues en Mejillones... Que creo que hemos dado un poquito este año eh, mucho que hablar entonces y nos falta mucho todavía y tenemos que seguir dando claro mucho que más sí. que hablar. a seguir puliendo todo lo que es un esto del folclore siempre uno va ganando experiencias un mensaje que le quiera dar a todos los jóvenes folcloristas a la gente mayor quizás que, que todavía no es partícipe del folclore ¿qué es lo mejor dentro del folclore así como folclorista y toda la experiencia que tiene en tantos años de trayectoria mi único consejo sería a todos los jóvenes que, que, el, que no se olviden de, nuestro, de nuestra riqueza. El folclore es lo más bello que puede haber, lo más hermoso que tiene Bolivia. Eh, y, y lo único que yo también pido es que también no excedan. El exceder el ex, el, las cosas este, que... Eh, no llevan a nada bueno, pues siempre va a traer problemas, entonces eh, el folclore no tiene que confundirse mucho con, la, con mucha borrachera al contrario, debemos siempre ser cautos en ello el folclore hay que demostrarlo eh, con la coreografía, con la elegancia con este con amor, con cariño, o sea tenemos que tener esa, esa pasta de folclorista para que eh, los jóvenes que están mirándonos en el cambón, como ya sea donde sea, niños que nos observan, que nos vean, que, que, que, que, una, que una buena coreografía, una buena, buena vestimenta, o una buena, este, eh, impartiendo los pasos, como digo. Que tengan digo. una buena imagen de los folcloristas. Sí, sí, mayormente eso. Entonces... Este, nos, se lleven pues ¿no? y digan mucha qué bonito bailan eh, qué bonito se mueven o qué bonito eh, des, des, des, hacen sus pasos los guías juntamente con los o la, o la fraternidad esa toditos en o sea que eso hablen y que no hablen mal de nosotros porque a veces eso a veces algunos amigos no todos eh, siempre exceden en beber entonces y, y esas cosas ya opacas. ¿no? Es popular, donde ¿no? nos opaca <ríe> todos los Claro que sí. Ya para culminar esta bonita entrevista, unos saludos que quiera mandar a nuestras cámaras a nivel nacional por Avia y a la televisión. Sí, decirles a, a todos los amigos, a todos los fraternos, a todos los que observan esta, este medio, eh, decirles pues, ¿no? un gran saludo. Eh, siempre. Eh, quisiera mandarles un montón de saludos a muchos amigos a nivel nacional Que tengo tanto en la institución policial como en, la, en el transporte En la fraternidad y todo ello Pero sería, eh, me puedo olvidar de uno y después va a ser este, no Simplemente decirles a todos ellos un gran saludo Y que desde Santa Cruz, que en este momentito estamos pasando un, un, un momento muy difícil Como es el Chaco, la chiquitanía está sufriendo una quemadera Entonces creo que un poquito opacados en ese sentido claro ¿No? entonces saludos a todos ellos y bueno a, la, a todos ustedes que nos dan este momento para poder decir cosas que a veces nosotros no, no lo podemos decir pero bueno, la entrevista está para eso claro que sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y éxitos de ahí en adelante con la morenada Mejillones y lo que venga a hacer en adelante como folclorista saludo Mejillones para ustedes y para todos los guías y fundadores esto ha sido para las cámaras de Alegría de mi Corazón Saludos cordiales, ahí está el Fernando Center, mi amigo del Grupo Punta. mí en esta festividad de los Chutillos 2019 algo que también remarca en la historia el Arcángel San Miguel ahí llevando De, extranjeras también. ¿De dónde son? De Lo hemos oído un poquito con el tema de nuevo. Saludamos a nuestra autoridad departamental también. El doctor Juan Carlos S. Jesucristo está con nosotros. Un título de asesoramiento importante de nuestro FOP, directa fiesta de integración cultural de la actividad de los turistas los Esta es la parte que más me encanta de, la, de estas fraternidades, de los TOAS. Ingeniería informática, estos trajes que son espectaculares, que nosotros estamos pudiendo observar y el mundo también. Vamos a levantar cuidado el brazo del, de nuestras cámaras, que también están transmitiendo a nivel nacional, participando de esta integración cultural. Gracias compadres y comadres por acompañarnos durante esta jornada del programa Alegría de mi Corazón que realizamos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Exactamente Maribel, nos vamos agradeciendo como siempre la empresa que está ya unida con Alegría de mi Corazón, tal es el caso de Imagine, como siempre vistiendo lo mejor y por supuesto en cuanto a los trabajos de bordado y serigrafía. No te olvides que en pie de pantalla aparece el número de WhatsApp al, puedes, al cual puedes recibir mayor información. También estamos gracias a Radio Móvil Los Fraternos, como siempre, el móvil de confianza y con la garantía de siempre. Ya lo saben, en pie de pantalla también aparece el número de WhatsApp al cual puedes llamar y, por supuesto, pedir tu móvil, más que todo Radio Móvil Los Fraternos. Para todos los hermanos folcloristas, y no folcloristas, siempre ellos están sirviendo, ¿no? Exactamente. Ahí. Bueno, también agradecemos a fricasería Doña Hilda, ubicada en el tercer anillo Santos Dumont, donde te servirá en el plato de... El fricacé, el timpu y el chicharrón que bueno, todo te lo ofrece en fricacería Doña Hilda un pedacito de La Paz exactamente y también ahí están los números al cual puedes llamar y por supuesto reservar ahí para que vaya eh, directamente a servirte al momento de eh, reservar a través del número de WhatsApp que aparece en pie de pantalla. ¿Un ¿No vamos, Maribel? Con una barraqueta y el ah, ocoto, Franco. Oiga, me está haciendo dar hambre. Ya. Bueno, no vamos, no vamos, señores. Nos reencontramos en un próximo programa y, por supuesto, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hasta la próxima. Mi amor, y de nadie más. La más hermosa eres tú, mi amor. La pena más que. pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda.